Recuerda que nos sigues a través de redes sociales, también que tienes colgadas todas las entrevistas que nosotros hemos hecho en este espacio a lo largo de estos años. Y nosotros el día de hoy tenemos como siempre a la Amcham Junior y vamos a hablar acerca del emprendimiento súper rico que se encuentra acá en la ciudad de La Paz. A inicios del año 2018, Killay iniciaba como restaurante familiar. Esta es una actividad que en este momento se realiza por todos los integrantes de esta familia y hoy por hoy tú puedes encontrar este espacio de gastronomía absolutamente diferente de esa que está de moda, que entra por los ojos y que además es súper rica en la zona sur de la ciudad de La Paz. El día de hoy estamos con dos miembros de este equipo de trabajo. Les damos la bienvenida acá al estudio. El día de hoy nos visita Nadia Vega y estamos con Beatriz y Maña que forman parte de Quilla. ¿Y ¿Cómo están? Buenas tardes, bienvenidas. Buenas tardes, ¿cómo están? A ver, Nadia, contame, ¿hace cuánto tiempo existe la empresa? ¿Es tu hermano el que realiza los platos? ¿Cómo es que ustedes se desarrollan como emprendimiento inicialmente? Bueno, nosotros estamos más o menos, uh, como decías, a principios de 2018 que estábamos eh, emprendiendo, pero ahora ya lo hemos formalizado y estamos dos meses y medio en, en la zona de San Miguel, que estamos con, con el Quillay Restaurant, donde aplicamos técnicas de vanguardia a la comida. Eh, el, por ejemplo, el, el plato que mostrabas era una deconstrucción del queso macha, donde utilizamos... Eh, casi cinco tipos de queso, uh -huh. con una rejilla de queso criollo, chips de papas pintaboca. Mm. Diego es el que, eh, que es mi hermano, es el chef. Él es el que realiza todo toda la parte creativa de los platos y... Y bueno, le pone su magia, ¿no? Muy bien. Y tienes, bueno, la presentación que estamos viendo en este momento en pantalla. A ver, yo la voy a mover un poquito para que la tomemos mejor. Me llama mucho la atención. Este es el queso, lo que se ve como una red, ¿no? Exactamente. Este de acá es el queso criollo, que usualmente lo utilizamos como queso queso de mesa, uh -huh. después eh, tenemos también en, en la salsa del queso macha, tenemos queso gudá, queso mozzarella, ten, en una salsa de ají amarillo, y tenemos también eh, queso chaqueño, que son los cuadraditos de queso, y uh -huh. los chips de papas pintaboca que son que no está como usualmente se utiliza sino que, que es cocida la papa, sino claro. son chips de papas fritos, y bueno el, quesito, el choclo que no puede faltar, y el Partidito a la mitad. La Vita. Ay, sí. Dime una cosa, ¿tu restaurante es un restaurante vegetariano, vegano o tienes de todo? Eh, bueno, tenemos opciones con carne, que tenemos cortes de carne especiales que son basadas al vacío para una mejor conservación y un mejor sabor. Uh -huh. Y también tenemos platos eh, vegetarianos, tenemos también eh, platos sin gluten que hay mucha gente que no puede comer gluten uh, ahora un poco más. Uh -huh. <ríe> Entonces, utilizamos harina de quinoa para hacer las pastas, por ejemplo, para hacer algunos panes sin gluten. Ya. Yeah. Y también tenemos las vegetarianas sin gluten, que es la pasta al pesto, que es una salsa de albahaca con, con pasta, con... No es almendra, vale. es delicioso. Beatriz, tengo una consulta. Nosotros tenemos preparadas acá las imágenes de apoyo de tu espacio. Hablaba un poquito acerca del trabajo que ustedes realizan ahí. ¿Están de lunes a viernes o solamente los fines de semana? ¿Cómo funciona aquí? Uh, el trabajo de la gastronomía es muy duro, entonces eh, trabajamos de lunes a domingo. Uh -huh. Los lunes atendemos los almuerzos y en eh, todos los días tenemos almuerzos, el sábado y domingo almuerzos especiales y por las noches también tenemos platos a la carta, tenemos cócteles, tenemos cafés, uh -huh. tenemos una variedad amplia de, de, de todo ello. Y los precios, ¿entre cuánto y cuánto están? Por ejemplo, el queso macha que tenemos acá o los, que estamos, los platos que estamos viendo en este momento en las imágenes, ¿entre cuánto y cuánto van, Petris? En, por ejemplo, este queso macha, si tú lo comes en el almuerzo, te cuesta 25 bolivianos, Bárbaro. que es un sí es un menú de cuatro tiempos, que es eh, una entrada, sopa, segundo y postre, uh -huh. y luego los platos eh, los platos a la carta tenemos de diferentes precios, por ejemplo tenemos un tomahawk que es eh, 90 bolivianos. A 75. A 75 perdón. Sí, sí <risa> entonces esos son muy variados lo que, lo que pretendemos haciendo esta comida es que todos tengan acceso. Porque si te das cuenta, no son, no son muy caros uh -huh. y, y queremos que toda la gente pueda, pueda acceder. Yo tengo una consulta. ¿Esta comida tiene tu mano o es directamente tu hijo el que se dedica a hacer esto? Porque normalmente <risa> quien cocina rico es la mamá. Yo creo que hemos eh, logrado engranar las recetas de la abuela con la experiencia y el conocimiento que tiene Diego. ¿Cuál es tu plato favorito de Kilay? ¿Qué debería yo sí o sí pedirme si voy al restaurante? Ah, uy, ese es un... Favorito tuyo, tuyo. El mío, el que es un matcha. El que es un sí. sí, la verdad se ve bastante. Además, oye, puedes probarlo? Puedes probarlo? ¿Lo, probarlo. Lo vamos a probar ¿Puedo? ahora, una vez que terminemos de charlar. Yo uh -huh. quiero consultarte cómo ustedes han hecho para mantener estos precios, porque la comida de vanguardia... Estos platos que se ven diferentes normalmente son muy caros, ¿no? Ajá. Tú tienes espacios, los conocemos acá en la Ciudad de La Paz con ofertas similares que son carísimos y me impresiona mucho que este plato que se ve tan bonito y que uh -huh. tiene tanta variedad cueste 25 bolivianos. Sí, bueno, lo que pasa es que precisamente en la comida de vanguardia no solamente es eh, cómo se ve sino el sabor que es mucho más intenso, que precisamente por eso aplicamos nosotros las técnicas de vanguardia, para que tenga un sabor más intenso. Eh, bueno, en la cuestión de los precios, eh, es, es duro, casi nosotros lo damos al costo del plato, pero precisamente es para que todos tengan el acceso a, a, a este tipo de comida, no a, a estos tipos de sabores y de texturas, precisamente para que puedan probarlos ¿no? y que vean que no siempre se tiene que hacer de una forma y tiene que costar 200 bolivianos un plato. Claro. <ríe> Entonces, para que todos tengan acceso pues. ¿Cómo hago yo para comer estos platillos si es que estoy en casa? ¿Ustedes hacen eh, deliveries o no? Sí, también tenemos deliveries. Si están en San Miguel, por ejemplo, eh, nosotros no, cost, no cobramos ningún precio Costumbre. extra. Eh, pero si están fuera de San Miguel, sí eh, tenemos un, un, un costo dependiendo de la zona a la que se le envía. Muy bien. ¿Y el y tu favorito cuál es? Eh, de mí, mi favorito es eh, la guatia. ¿La, la, guatilla, la guatilla. que es esta carne que está hecha? Está hecha abajo, bajo tierra, se hace coser casi seis horas bajo tierra, enterradas con unas piedras calientes. Uh -huh. eh, ese que bueno tiene tres carnes, tiene pollo, chancho, res o cordero. Ya, y me imagino que Entonces, es un plato más para más familiar, más para un sí, fin de semana, sí. una cosa así. De hecho, solo, solamente los fines de, fin de, semana, de semana. semana lo tenemos en el. Bárbaro. A ver, para que ustedes se den cuenta dónde queda este restaurante, si se encuentran en la zona de San Miguel, se van a las casetas de San Miguel. Bajan hasta el restaurante de un se doblan a mano izquierda, bajan un poquito más, entran a esa diagonal y ahí se encuentra el restaurante. Es como que, bueno, esa zona es, es como circulitos, sí, ¿no? Sí. Pero tienen página de Facebook, imagino que ubicación y todo Tenemos los datos. todos los datos. Por Por ahí favor, cualquier. ¿Me das toda la información? Teléfono, números de contacto, todo lo que tú gustes hasta acá. Claro, eh, nosotros estamos en Facebook como Quillay Restaurantes. Nos pueden encontrar en la zona de San Miguel, Avenida Enrique Peñaranda, entre Jaime Mendoza y Montenegro, que Q, número 12. Eh, al celular también nos pueden dar un mensajito al WhatsApp o una llamada al 698 03380 Muy bien, ahí tienes toda la información entonces y nosotros nos comprometemos a visitarles igual para que tú puedas verlo en nuestro especial de fin de semana. Si quieres volver a ver esta entrevista, al finalizar esta semana la encuentras en nuestras redes sociales. Les agradezco mucho por su tiempo y ahora que cerremos vamos a probar el platito. Muchas Perfecto. gracias. Muchas gracias. gracias. A